La próxima actividad se llama Collage de Personas. Nos propusimos como objetivo el que los niños identificaran las diferentes partes del cuerpo y de la cara, visibilizar las diferencias entre los mismos niños componentes del grupo y reflexionar sobre la diversidad y sobre las partes que tenemos en común también. Uno de los objetivos que nos habíamos fijado era que, cómo hacer que los niños reconociesen que somos como pequeños trocitos o que nuestra identidad está compuesta de diferentes trocitos. Y eso fue muy bonito que una niña lo, lo manifestó explícitamente el día antes habíamos sacado una fotografía a cada uno de los niños y ya la traíamos impresas y antes de entrar a la sesión habíamos cortado las fotografías en tres partes en el caso de la cara eran ojos nariz y boca y en los casos de los cuerpos cabeza tronco y piernas entonces les presentamos las fotografías eh, enteras o sea que para que ellos se identificasen ...posteriormente mezclamos todas las partes, cada una de las partes de las fotografías... ...las pusimos al centro del círculo de los niños... ...hicimos que los niños tomaran un trozo y lo dividieran en las tres partes... ...un tronco, todos los troncos juntos, todas las piernas juntas, todas las narices juntas... ...todas las bocas juntas, etcétera... ...y posteriormente, cuando ya estaba realizada la actividad... ...les invitamos a visualizar las diferencias que hay de cada una de esas partes... Y ellos mismos se daban cuenta que las narices eran dif diferentes, igual que los ojos o las piernas o los cuerpos. Y que todos eran ojos, todo lo que compartíamos, ¿no? todo lo que teníamos en común. Posteriormente le repartimos una hoja en blanco a cada uno, una hoja del tamaño de la fotografía que habíamos sacado. Le entregamos a los niños una parte, a cada uno una parte, una nariz, unos ojos y una boca y que las ubicaron en el papel, primero que todo, o una cabeza, un tronco y unas piernas. Aleatoriamente les entregamos esto. Les invitamos a que los pegaran sobre el papel y se armaron cuerpos y caras muy diversas. Una vez habían armado la fotografía, les invitamos a exponerla. Entonces nosotros, los adultos, las colgamos en una pared y ellos se sentaron frente a las fotografías. Lo invitamos a un diálogo para saber qué opinaban, qué pensaban, se reían mucho, eh, también se identificaban en qué fotografías estaban sus partes. Así llegábamos a la conclusión esta de los trocitos, de cómo estamos formadas y formados por diferentes trozos. Va ayudar que, que entre todos que bueno, tot que va el tema, y había un niño que portaba una samarreta rosa, y a vos que bueno, però què passa? Llavors un nen deia: "No passa res, vos si un vos un vos de vos vos es vos però vos que el vos rosa vos un vos de nena. vos vos vos vos vos vos pues vos vos vos vos no és vos vos vos vos vos vos vos a nens, a, nenes, o en general a tothom. Si que en que un niño puede anar amb cabell llarg si li una nena pot anar amb cabell curt, que si un niño vol anar amb unes o unos pantalones pantalons ben pues que hi pot que no y que no hi res, que quan más més diversitat, doncs pues, és més també entre els Em Ambarada porque antes ven fixar amb las diferencias de todas las personas, ¿no? Y eh, ens ahora antes ven a donde todos los tipos de nasos, todos los tipos de bocas, de tots, todos los tipos de orejas, de, de, de cabellos y no només antes ven fixar amb las diferencias más evidentes como podría ser el color de la piel o el color dels cabells, sinó en, en tot. I de los cabellos, sino amb todo. Y de todas estas diferencias de todo, vamos construir un personaje, ¿no? y cuando a show i puesta y posar a la pared fuera de la clase en aquel pasadís en todas las familias lo veían cuando venien a buscar sus filis y las las claro, era una imagen muy impactant de tots los nous nuevos personatges allà construïts com un puzzle amb tot els ulls, nassos tots els nasos i bocas de tots las nens i niñas de la classe, una imatge muy fuerte, Pienso que al paradas y las malas van también a poder hacer preguntas sobre qué tema de la diversidad.